It can. Buenas tardes a todos. Soy Olga Orozco, abogada de la Universidad Francisco Marroquín. Soy una defensora de la libertad y apasionada por la filosofía. En nombre del Centro Henry Hazlitt les doy la bienvenida este a este conversatorio. El Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín es una conversación permanente sobre la libertad y la responsabilidad. El Centro es la unidad académica encargada de impartir los cursos relativos a la misión de la Universidad Francisco Marroquín, que es la enseñanza y la difusión de principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. El liberalismo es una filosofía plural, compartida por personas de diferentes que tienen diferentes puntos de vista y formas de abordar la vida. ¿Qué ejemplo más concreto que ser creyente en Dios o ser ateo? En este conversatorio tenemos a dos jóvenes liberales que comparten una cualidad admirable. Tienen la costumbre de cuestionar las ideas propias y ajenas. ¿Para qué? Pues para descubrirse a sí mismos y al mundo que les rodea. Expresan sus pensamientos con una adecuada retórica que les permite comunicar claramente sus conclusiones. En pocas palabras, ellos ejercen su libertad de pensamiento y de expresión. También son ávidos a vivir una de las tradiciones de la civilización occidental, el debate, ya que ellos creen que la persuasión debe de ser por medio de las palabras, no por medio de la fuerza. Y a eso han venido hoy, a intercambiar ideas sobre cómo se puede ser creyente y ser liberal y cómo se puede ser ateo y ser liberal. Ana Lucía, quien nos acompaña hoy, es creyente graduada de la Universidad Francisco Marroquín de la carrera de Entrepreneurship y tiene un diplomado en Teología. Es coordinadora de proyectos de la escuela de posgrado y miembro asociado del Instituto Fe y Libertad. Es una ávida lectora, muy buena poeta y curiosa intelectual desde siempre. También tenemos con nosotros a José Fernando. Él es ateo, es estudiante de Derecho con Pensum Cerrado, es consultor político y asesor legal en la firma Nexus Legal, Dirige organizaciones civiles en defensa de los derechos individuales. Ha sido comunicador en Libertópolis. Participa y ha participado en diversos medios de comunicación, como República y El Periódico. También es un ávido lector y muy curioso intelectualmente. Al público presente, les recordamos que pueden hacer sus preguntas en la sección de comentarios del post de Facebook. Empezamos con Ana Lucía. Muchísimas gracias, Olga, y muchísimas gracias al Centro Henry Haslid por por invitarme, realmente es un privilegio estar aquí. Eh, también agradecida por, por estar, por tener este diálogo con Fernando. No, no, no te conozco tan bien personalmente, pero sé que sos brillante. He escuchado, te he escuchado hablar en programas de, de Libertópolis y sé que, so, sé que tu inteligencia sobrepasa la mía por mucho. Así que realmente es un privilegio estar aquí y conversar con, contigo y con todos ustedes. El conversatorio es llamado ¿Los liberales son creyentes o ateos? Primero que todo quiero hablar un poco de la palabra liberal porque creo que, que genera muchos conflictos o, o, o genera muchas dudas a qué nos estamos eh, refiriendo cuando estamos hablando de, de liberal. Eh, y bueno, en, en mi caso, no sé si es el, el caso tuyo, Fernando, pero yo al, al decirme o al decir que soy liberal, yo estoy hablando del liberalismo anglosajón o liberalismo clásico. Este es un... el liberalismo anglosajón eh, es un conjunto de ideas eh, políticas que, que surgen en el siglo XVII y XVIII eh, a raíz de, de, de, de... en contra, digamos, de la monarquía y de la intervención gubernamental. Eh, básicamente, el idealismo anglosajón eh, puso aquí cuatro, cuatro puntos importantes. Defiende los derechos individuales frente a cualquier tipo de intervención, esto sea eh, intervención estatal o gubernamental, eh, le da un, una importancia al imperio de la ley eh, la igualdad ante la ley, en otras palabras que, que todos seamos sujetos bajo la misma ley eh, eso quiere decir que el presidente tanto el presidente como yo estamos bajo la misma, las mismas leyes eh, se le da importancia a la separación de poderes en contra de un poder absoluto, aquí curiosamente estoy eh, detrás de, de, Acton, de unas frases de Acton Tocqueville y él justamente decía, el poder tiene, tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, eh, bueno, el liberalismo está en contra de, de, del poder absoluto. Busca la separación de poderes. Y eh, está a favor de la economía de mercado. Entonces, por otro lado, eh, porque mencionamos que, que soy creyente, pero entonces, ¿qué tipo de creyente soy? Que creo que quiero primero asentar las bases antes de decir por qué soy creyente y soy liberal. Entonces... Eh, pues el, el tipo de creyente, yo soy yo soy cristiana, no me no, no me gusta denominar o encajarme en una, en una denominación concreta. Yo diría que soy cristiana, soy, eh, paso mi vida en, en base a la, a la Biblia, a la Biblia judeocristiana. Eh, de, de ahí es donde trato de, de vivir mis principios. Y en base a eso es donde yo veo que no hay una, una contradicción entre el liberalismo y eh, la Biblia o el, el ser cristiano. Entonces, eh, pues lo que voy a hablar va eh, a raíz de eso. Primero, eh, el, el primer punto que quiero hablar es el del libre albedrío que encontramos eh, en la Biblia desde remontamos en Génesis, cuando Dios eh, creó al, al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, les dio la libertad. Básicamente, los puso en el paraíso y les dijo, eh, sean fructíferos, eh, dominen la tierra y hagan lo que quieran. Solo no coman del, del árbol del bien y el mal. Eh, y como todos saben la historia, eh, sí comieron de la, del fruto prohibido, pero eh, básicamente ahí vemos a un Dios que no interviene, no les dice que no lo hagan, no los obliga a obedecerles. Entonces, eh, lo que yo saco de, de esto es, Dios, a Dios le importa eh, mi libertad y en ningún momento Él me va a obligar a hacer algo eh, que yo no quiero. Eh, incluso, digamos, la salvación, creer, creer en Él. En, en ningún momento vemos a lo largo de la Biblia a un Dios que obliga. Entonces, eh, eso es lo que me hace pensar es, bueno, siguiendo mis, mis creencias en, en un Dios, en Dios el creador del, del universo, si Él no me obliga a nada, eh, mucho menos un Estado o alguien más debería de, de obligarme a hacer algo. Entonces, ese como primer punto, el libre albedrío y la, la importancia de, de la libertad individual. El segundo punto que, que encuentro eh, plagado en la Biblia es la responsabilidad individual. Encontramos eh, varios libros, eh, los que más se me vienen a la mente son los libre, libros sapiensales, estos son eh, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, eh, Cantar de los Cantares y Job, en donde básicamente encontramos una serie de principios que, que básicamente dicen, eh, si tú haces esto, te va a ir bien, pero eh, realmente... En ningún momento, eh, como les digo, ni en ningún momento Dios nos obliga a seguir estos principios, pero eh, básicamente el, el con, la conclusión que yo saco de estos libros es, es la responsabilidad individual. Están estos principios y es, es mi responsabilidad de, de ponerlos en práctica. Eh, habla desde, desde los principios de si siembras eh, cosechas, habla sobre trabajar eh, duro, eh, ser perseverante, de no dormirse, de tener cuidado con, con las palabras que salen de nuestra boca y básicamente de tener acción, que eso es algo que, que encuentro muy parecido al liberalismo, el, el tener la responsabilidad individual de llevar eh, nuestros, nuestras metas eh, a cabo y creo que es un, es un llamado también a que nosotros somos responsables de nuestras vidas, que, que si nosotros no somos responsables con nuestras vidas no es como si Dios nos va a venir a a sacar mágicamente de, de nuestras situaciones. O sea, la Biblia nos llama a ser, a ser eh, diligentes y a, y a trabajar, al igual que el liberalismo nos llama, yo, nos llama a ser responsables, a, a, que ningún, a que el gobierno no es nuestro salvador. El, el tercer punto que encuentro eh, con mucha relevancia es el imperio de la ley, la importancia de que la ley eh, se cumpla, que todos estemos bajo la misma ley, y esto eh, me recuerda a los diez mandamientos de, de la Biblia que encontramos. Básicamente, es el mismo concepto. El, la ley tiene, la ley, digamos, civil, se podría decir, tiene como, como objetivo eh, traer un orden social, se podría decir. Y yo veo la misma relación con, con los diez mandamientos. Eh, buscan traer un orden tanto civil, pero yo creo que va todavía un paso más allá. Busca traer un, un orden de corazón. Y eh, bueno, les voy a leer un, un, el último mandamiento que, que me gusta que me mucho. Básicamente dice, no codices la casa de tu prójimo, no codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. En otras palabras, en, en palabras, digamos, contemporáneas, dice, no no, no codices la casa de tu prójimo, ni su carro, ni su esposa, nada. nada. Entonces, eh, creo que teniendo esto en cuenta, es como tra trayendo tratando de traer un orden al corazón, que creo que es importante también tener en cuenta, porque ahora uno escucha todas estas, digamos, políticas intervencionistas en donde eh, básicamente se, se le trata de ver mal al, al empresario o al que tiene más y tratarle de quitar, y yo creo que básicamente eso viene de, de una codicia, de algo en el corazón que no está bien. Entonces creo que en ese sentido el, el liberalismo y el cristianismo van, van de la mano, en donde la ley, eh, los mandamientos... Son, son importantes, son las reglas del juego, básicamente no, no tratan de delimitar eh, la libertad, sino que poner reglas claras en donde, con esas reglas claras, te da, te da, la, te da la libertad de, de actuar y conforme a, digamos, a esa ley. ¿verdad? La separación de poderes también es algo de lo cual, eh, el, cual el liberalismo eh, defiende, y eh, leyendo la Biblia también veo, veo cómo, eh, digamos, el modelo de Dios es, es la separación de poderes. Eh, esto, esto eh, si hay algún teólogo aquí presente escuchando, por favor, si, si me equivoco en algo que voy a, que voy a explicar ahorita, por favor, eh, pueden escribir ahí si, si me equivoco en, en lo que voy a decir. Pero, eh, básicamente, yo donde veo la separación de poderes en la Biblia, eh, empezamos con la historia de, de Exo, cuando eh, Moisés, bueno, en, en, en un momento eh, Israel es para siendo esclavo de, de Egipto y Dios, Dios interviene y denomina a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto porque estaban siendo esclavos. Entonces, denomina a Moisés y, bueno, eh, pasan una serie de cosas y, y, y logran salir de Egipto y, bueno, en el, en el desierto están... A, están están ahí eh, caminando, eh, como saben, caminaron creo que por 40 años, sin el creo caminaron por 40 años, eh, perdidos en el desierto. Pero entonces ya se pueden imaginar que surgen problemas, surgen problemas, somos humanos, eh, nos peleamos entre sí y básicamente el pueblo empezó a tener problemas entre sí y Dios eh, denomina a, a Moisés y a Aarón para, para resolver estos problemas. Básicamente yo creería, y aquí es donde los teólogos me, me pueden corregir, pero básicamente yo los veo a ellos como los primeros jueces. Entonces, eh, Dios les dice que, que se encarguen de los asuntos eh, de justicia. Básicamente, bueno, y pasa el tiempo y llega un, llega un momento en donde eran demasiados casos. Entonces, eh, Dios arma básicamente un, mod, un modelo en donde denominan a, a otros jueces. Le dice a Arón y a, a, a, y a Moisés que escojan entre, entre los ancianos a, a personas eh, sabias y justas. Entonces, se crea este modelo de jueces. Y a mí lo que me gusta de este modelo es que, número uno, están encargados propiamente de los temas de justicia, nada más, eh, y a mi parecer el gobierno debería de, de centrarse en temas de justicia, no en temas de educación ni de salud. Eh, por otro lado, en este modelo de jueces vemos que no es eh, hereditario, en otras palabras, eh, eran denominados por su persona, por su, por su capacidad, por, por su por su moral, su justicia, no era algo que se trasladaba de, de generación en generación versus uh, lo que vemos, digamos, en un reinado. Y, bueno, pasa el tiempo y llega un momento donde el pueblo de Israel le pide le pide al, al, a uno de los jueces en ese momento, que era Samuel, les pide un, un rey. Y ahí es donde empieza, bueno, llega el pueblo con, con Samuel y le, les pide un rey y uh, Samuel llega con Dios y le dice, mira, el pueblo quiere un rey. Y eh, Dios dice, bueno, no es lo óptimo, pero si lo están pidiendo... Eh, bueno, eh, que denominen a un rey, pero que sepan que el rey básicamente los va a hacer sufrir. El rey les va a pedir impuestos, el rey los va a atornillar, básicamente, y, bueno, ponen al primer rey, que es Saúl, y vemos la serie de reyes que vienen después en Israel y van siendo un desastre. Entonces, eh, la lección que yo aprendo de ahí es que realmente el modelo de Dios siempre fue la separación de, poder, de poderes, porque incluso vemos, vemos en los casos en la Biblia que el poder, el poder corrompe. Entonces, ese sería el cuarto punto. Y el último, eh, que creo que va en, en congruencia del cristianismo y, y la, el liberalismo, es la dignidad y capacidad humana de generar valor. Vemos nuevamente desde el inicio en Génesis que, que Dios ha creado al, al hombre y a la mujer a su semejanza. Esto quiere decir que nos ha hecho con capacidades creadoras, creativos y y básicamente nos llama a poner nuestros dones y talentos a, al uso o al servicio de él y al servicio de otros. Y eso lo vemos en el liberalismo como, como se abroga por, un, por eh, la economía de mercado. Entonces, creo que lo, ambos movimientos, ambas, ambas cosmovisiones, se podría decir, eh, ven al ser humano con, con dignidad y con la capacidad de, de generar valor. Entonces, bueno, con eso dicho, eh, puedo decir que soy, soy creyente, soy cristiana y soy, y soy liberal. Muchísimas gracias. Ana, muchísimas gracias por esa eh, pues, excelente ponencia. La verdad que eh, lo, lo que dijiste al inicio de tu exposición es, es completamente recíproco. Y, y qué gusto poder estar eh, discutiendo respecto a esos temas de los que pues usualmente sabemos, por lo menos entre liberales, que existen, pero no tiende a ser común o no tiende a ser usual que se, que se discutan Así que qué mejor que utilizar este espacio, eh, pues, organizado por el Centro Henry Hazlitt para, para hacerlo. A ver, va, va, voy a empezar y, y voy a referirme a algunos puntos eh, muy puntuales de, de la exposición de, de, de Ana más adelante, pero quiero empezar un poquito más para atrás. Cuando hablamos de religión, cuando hablamos de liberalismo, cuando hablamos, por el contrario, de ateísmo, estamos hablando de, pues, sets completos de ideas, de paquetes de ideas que nos sirven o que hemos creado y diseñado para darle respuesta a algo. Eh, hay un, un excelente libro, el libro de Sapiens de Yuval de Noah Harari, en el cual él justamente aborda la razón de ser de pues, fenómenos complejos como el lenguaje, como la religión, como la política y pues justamente son estas ficciones que los hombres, en uso de nuestra capacidad racional, los hombres como especie, hemos diseñado con tal de poder facilitar y encontrarle unas respuestas a este mundo complejo en el, en el que vivimos. Y es que, al final de cuentas, la mente humana, la mente de cada, cada uno de nosotros, es bastante errada a la incertidumbre y a, y a la ambigüedad, y estamos constantemente en búsqueda de respuestas. No por eso es casualidad que Olga, en la presentación, en su presentación, en el fondo, tenga una gran pregunta que es usualmente la generadora de muchas respuestas, que es la pregunta del por qué. Y es que, pues sí, desde que somos niños, desde muy chiquitos, respondemos a, a esa incertidumbre, a la falta de claridad, al no encontrar respuestas, generando pues, explicaciones que nos van pareciendo eh, lógicas. Eh, y pues la forma más sofisticada de esto es el, el, el método científico. Eh, el psicólogo eh, Jerome Kagan plantea básicamente que buscar una solución a la incertidumbre es uno de los principales determinantes del comportamiento de los, de los humanos. Y cuando no podemos satisfacer de inmediato esa, esa necesidad de saber, nos sentimos pues, bastante motivados a seguir buscando cuál es la, la explicación correcta para, lo que, para eso que no entendemos. Queremos, pues, al final de cuentas, eliminar esa angustia por lo desconocido, esa angustia por lo que no, lo que, que no sabemos, o lo que ese psicólogo llama lograr un cierre cognitivo. Y es que al final de cuentas, ese deseo que cada individuo tiene de una respuesta, de, de una respuesta firme, de una respuesta concreta a una pregunta eh, y esa aversión a la, a la ambigüedad, es lo que nos impulsa por tener la certeza frente a un mundo pues menos que cierto. Toda esta introducción eh, que, que hago, la hago porque al final de cuentas de ahí surge la religión, de ahí surge la, la, la filosofía, de ahí surge la ideología política. Todo, la, la religión, la filosofía, la, la, la ideología política como, como tal, al final de cuentas, lo que termina diciendo lo, lo son esos paquetes de ideas, esos bagajes de ideas complejas, integradas con cierto orden, con cierta estructura, para darle respuesta a preguntas complejas que van hasta el mismo origen de nuestra existencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dicho eso, cuando hablamos de religión y cuando hablamos de liberalismo, cuando hablamos de si los liberales son creyentes o son ateos, pues a mí lo primero que se me vino a la mente cuando me pidieron que hablara y tuviéramos este, este, este panel con, con Ana y, y, y moderada por Olga, es un capítulo de, del libro Liberalismo, de Ludwig von Mises. Es un, es un capítulo, es el capítulo 12, si no estoy más del libro, que se llama Tolerancia. Y básicamente voy a leer la cita textual. Mises dice... El liberalismo se limita total y exclusivamente a la vida y la praxis terrena. El reino de la religión no es de este mundo. De suerte que ambos, liberalismo y religión, pueden coexistir cada uno en su propia esfera autónoma sin interferencias recíprocas. Al final de forma breve y tal vez me estoy adelantando a mi conclusión de forma breve y antes de, de, de empezar con el resto de, de la exposición creo que esta es la mejor respuesta para pues, hablar de si el liberalismo es compatible con la religión o si el liberalismo es compatible con el hecho de ser ateo y la respuesta que yo le doy en lo personal y la respuesta que Mises en ese capítulo que mencionaba le da a esta, a esta pregunta que no es la primera vez que, pues, que un liberal o que una, un grupo de liberales se, se la hacen, es que pues sí efectivamente son compatibles porque corresponden a análisis y corresponden a respuestas de situaciones completamente distintas, de situaciones completamente diferentes. Y en ese sentido, pues tal vez regresar a definir qué entiendo yo por, por, por liberalismo. Creo que la, la, la definición que dio Ana eh, es, es excelente. Yo, yo, yo comparto la definición, pero realmente las definiciones que más me gustan a mí las definiciones que yo más comparto por su, por su sencillez de qué es el liberalismo, son las definiciones que personajes como Ian Carly Barwin, como Alberto Venegas Lynch o como Alejandro Bon Giovanni han dado a, pues, ¿qué es el liberalismo? Ellos tres, e incluso Mises, coinciden con que el liberalismo no es, un, no es un dogma, tampoco llega a ser tan compleja y tan, tan, tan completo el liberalismo tal cual eh, como para decir que es una ideología, y básicamente, pues sí, es, podríamos hablar de que es un, una doctrina o un conjunto de ideas políticas que consisten básicamente en buscar facilitar la vida en social, sociedad al no buscar imponerle a otros una determinada idea de cómo tienen que vivir sus vidas. Al final, como dice Alberto Venera Lynch, el liberalismo no es nada más que el respeto irrestricto a la vida privada del prójimo. El liberalismo al final de cuentas sí, propone una ética mínima convivencial, le llama Alejandro Bon Giovanni, y básicamente esa ética mínima convivencial consiste en que no nos robemos en que no nos matemos y que respetemos el proyecto de vida de otros, no busca fijar pues un fin general de la sociedad no busca eh, pues que hay un grupo de personas o una persona una sola persona que fije cuál es el destino y el fin de la, de la sociedad o de la vida de cada individuo y en ese eh, sentido al final de cuentas lo que el liberalismo hace es no me dice qué hacer, lo que me dice es ¿Qué no hacer? Por otro lado, ¿qué es ser ateo? Cuando hablamos de, de, de ser ateos, yo creo que eh, me van a jalar las orejas, pero yo ampliaría un poco más el tema a ser ateo o no ser ateo. Yo ampliaría al, el, el tema a no ser religioso. Pero, pues, básicamente cuando yo hablo de qué, qué, qué se entiende por, por ser ateo es no creer en la existencia de un ser supremo, el no profesar ninguna religión, el no aceptar ninguna historia no probada y mucho menos no aceptar ningún código moral establecido en libros o por, dogmas de, o, o, o por dogmas de fe, como el código moral que uno tiene que, que seguir. Y, pues, al final de cuentas, eso, no aceptar dogmas y no aceptar esos códigos morales preestablecidos por una institución o por un grupo de, de, de, de, de personas. Claro que siempre, en todo momento, en búsqueda de nuestro sentido de vida y nuestra razón de ser, pues necesitamos una filosofía que guíe nuestro, nuestro actuar. Y, pues, podemos tomar ideas de muchos lados. El hecho de ser ateo no implica que uno no tenga una filosofía o un código moral de conducta. Entonces, dicho esto, dicho que es el liberalismo y dicho que es que, que entiendo yo por, eh, por qué es ser ateo, al final de cuentas el liberalismo no invade de ninguna manera el terreno de la fe religiosa. Yo creo que perfectamente, eh, y Ana es un ejemplo de, de, de ello, pues se puede ser eh, liberal y al mismo tiempo se puede ser creyente, y por, por otro lado creo yo también que se puede ser ateo y se puede ser liberal. Sin embargo, hay algo que sí vale la pena acotar, y es que el problema histórico ha sido el de la iglesia o de las iglesias como fuerza política, y cuando hablo de la iglesia o las iglesias me refiero particularmente eh, por razón de que pues nosotros somos parte de la civilización y de la cultura occidental, me refiero a todas las religiones derivadas del judio-cristianismo, cualquier religión judio -cristiana. no me estoy refiriendo en este momento en concreto a una religión islámica, no me refiero a una religión budista, aunque pues sí se puede incluir dentro de todo este planteamiento que estoy eh, haciendo, pero regresando al punto, el problema ha sido eh, a través de la historia el de que la iglesia o las iglesias como fuerza política han pretendido en determinados momentos de la historia imponer a los hombres el orden que sus líderes consideran adecuado. No es, eh, no es un secreto que hoy por hoy eh, por medio justamente del uso de la fuerza, por medio del uso de los aparatos legislativos, por medio del uso de la fuerza del Estado y del poder normativo que tiene el Estado, hay muchos grupos de diversas ideologías, de diversas religiones que pretenden imponer por medio de la ley su código moral. Y esa ha sido la situación problemática entre el liberalismo y la religión, que muchas veces el, la religión se ha metido en el campo del liberalismo, pero el liberalismo como tal y un liberal como tal no se mete. Nunca, en el campo de la religión, por el hecho de que se respeta de forma irrestricta el proyecto de vida del prójimo. Y por eso no me refiero a que todos los religiosos se entrometan en el proyecto de vida de las personas. No, por supuesto que no, y por eso perfectamente puede haber alguien que sea eh, religioso y al mismo tiempo liberal. Pero lo que sí voy, al, al, al punto al que, sí, al que sí voy, y que justamente Mises reflexiona en este capítulo que yo mencionaba de su libro eh, Liberalismo, es eso, de cómo... Pues sí, lamentablemente en algunos momentos de la historia, la iglesia se ha entrometido, o, la, o la relig ciertos religiosos, ciertos líderes religiosos, se han entrometido en la esfera privada de la vida de las personas, y pues, por lo tanto se han entrometido en la esfera de lo que se entiende por el, el liberalismo. Y en ese sentido, pues sí, el liberalismo es uno de los... ha sido el mayor promotor, más bien, de la libertad religiosa, de la libertad de que cada quien crea en lo que quiera creer, sea, pues, sean pensamientos que aplican únicamente para la vida en la tierra, o sean pensamientos e ideas que aplican para una vida eh, pues, más allá de, este, de, de, la, de la vida terrenal o para, los, o, o para algo sobrenatural, por muy descabellado que sea. El liberalismo defiende que cada quien piense y crea en lo que sea que quiera creer. Eso sí, el liberalismo también plantea algo importante, y es que se tiene que ser intolerante ante la intolerancia. ¿A qué vamos con esto? A que el liberalismo plantea que no se puede permitir que fanáticos, particularmente cuando, cuando me refiero a fanáticos me refiero a cualquier tipo de fanáticos, pero en este contexto, fanáticos religiosos, pues perturben la paz social tan necesaria para facilitar la cooperación social. Entonces, precisamente es intolerante el liberalismo ante quienes pretenden imponer su moral, sea esta secular o religiosa, por medio de la ley. ¿Qué ejemplos concretos tenemos de esto? Hoy por hoy creo yo que podemos hablar de, de, de dos ejemplos en, en concreto. Hay un, hay un tema adicional al cual no, no, no, no compete esta esta conferencia porque tiene matices muchísimo más amplios y hay una discusión muchísimo más allá entre incluso eh, liberales creyentes, liberales no creyentes y... y y, y cada uno de los subgrupos que de eso se, se, se deriva, que es el tema del aborto, que eso es un tema que no, no es para discutir en ese momento, pero sí hay otros dos ejemplos que se pueden utilizar que yo de forma pues, bastante clara para ejemplificar esto. El tema de la eutanasia y el tema del matrimonio igualitario. Hoy por hoy existen grupos que se hacen llamar a sí mismos, o personas, individuos que se hacen llamar a sí mismos liberales, y se hacen llamar a sí mismos liberales, pero eh, cuando se toca el tema de, por ejemplo, legalizar el matrimonio igualitario o legalizar el derecho de cada quien a terminar con su vida de forma asistida, como lo es la eutanasia, pues ya entramos a un terreno, un terreno medio complicado, y no medio, bastante complicado, por el hecho de que, pues sí, el hecho de reconocer o permitirle a dos personas del mismo sexo que, pues, que se unan en, en, en matrimonio, puede que choque con el código moral de, de, de esa persona que se llama liberal y que defienda la libertad en cualquiera de los otros aspectos, pero específicamente en cuanto a quién se mete en la cama con quién y quién se casa con quién, eh, ya, ya se tienen reservas. Lo mismo en el caso de la, de, de la eutanasia. Entonces, estos son ejemplos de cómo, pues, por medio de mantener ilegales ciertas instituciones, por medio de mantener ilegales ciertas conductas, se busca imponer el, un, un, un código moral. Y eso es lo que ya llega a ser incompatible con el, con el liberalismo. Esa, es, esa intolerancia, esa intolerancia con la cual yo insisto que el liberalismo debe ser intolerante. Y en ese eh, pues sentido, sí, tal, tal vez para, para ir cerrando, hay algo también importante que se debe mencionar. Existen algunas hipótesis de que plantean que básicamente fue la religión, específicamente las religiones judio-cristianas, las, las que hicieron posible el desarrollo del capitalismo. yo realmente disiento con esa, esa idea, han sido pues, grandes juristas, grandes teólogos, grandes sociólogos los que han planteado estas ideas, por ejemplo, en el libro Law and Revolution se plantea de forma pues bastante eh, compleja esta, esta noción, pero yo realmente en lo, que, en lo que diciendo es en el hecho de que lo que tuvo que suceder realmente y la razón por la que hoy por hoy muchas religiones prevalecen en Occidente y prevalecen sin extremismos, que prevalecen en un marco de tolerancia y que es más fácil pues convivir con, cual, con un grupo de, de religiosos de diferentes religiones e incluso personas que no profesan ninguna religión en una sociedad occidental, es gracias al liberalismo. Gracias al liberalismo que a través del tiempo humanizó las religiones judio-cristianas, hum, hum, humanizó la práctica religiosa en Occidente y pues básicamente le, le puso límites. ¿Qué límites? El respeto justamente a la libertad de otros, de profesar la religión que fuere y de hacer con su vida lo que ellos desean, lo, de hacer con su vida lo que cada uno de nosotros deseamos, siempre y cuando no violentemos el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad de otras personas. Al final de cuentas, pues el liberalismo es eso. El liberalismo, pues Alejandro Bongiovanni tiene un excelente artículo y, y, es, y es una recomendación para todos los que nos escuchan, que se, se llama El liberalismo es más o menos una porquería. Y lo que menciona Alejandro Gonyani en ese artículo es que, pues, sí, más que darnos certezas, más que decirnos cuál es la forma correcta que, de, de vivir, más que darnos, pues, material concreto para solucionar esas ambigüedades o esa falta de certeza que podemos tener ante preguntas que nos, que nos surgen, nos deja solos, nos deja en libertad. Y yo me siento bastante cómodo con esa libertad. Muchas gracias. Vamos a empezar ahora en las preguntas. Eh, recapitulando un poquito, pues, Ana, libre albedrío, responsabilidad individual, el imperio de la ley, un orden de corazón, separación de poderes, dignidad y capacidad humana, de generar valor. José Fernando, también, haciendo puentes y tendiendo puentes desde donde venía Ana, hablando del respeto y irrestricto de la vida. ...privada frente a otros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo algunas preguntas... ...para ustedes. Eh, en YouTube nos dicen... religiones igual a hormonizar diferencias. Creo que es totalmente válido... ...en el ámbito de la libertad. Un comentario. Y en Facebook tenemos una pregunta... ...que dice... ...¿qué opinan del estudio del Journal of Medical Ethics... ...que asegura que los médicos ateos... ...o agnósticos... Tienen más probabilidades de tomar decisiones que ayuden a un paciente terminal que los médicos profundamente religiosos? Empezamos con esta pregunta. ¿Quién quiere responder primero? Fernando. No logra sí. quitar el... No logré quitar el mute. Eh, pues a ver, yo realmente... Ese es otro de los temas. Muchas veces eh, buscamos estadísticas, muchas veces buscamos comprobar por medio de estudios eh, pues científicos que se basan sí, en la observación o en la acumulación de, eh, de, de cuántas veces se repite un patrón para encontrar respuestas y realmente yo no considero que haya, eh, pues, un sustento, eh, un sustento práctico, un sustento sólido para fundamentar ese tipo de, de afirmación. Puede que existan estudios al, al respecto, no estoy haciendo de menos a quien sea que, sea que haya hecho ese, ese estudio, pero realmente, insisto, la religión o, o una filosofía secular son mecanismos que nos permiten darle un sentido a nuestra vida, integrar nuestra vida, razón por la cual si esa religión... Lo que nos lleva, y hay una, hay una frase, la, la voy a buscar ahorita, hay una frase excelente de un filósofo romano eh, que al final lo que termina por plantear esta, es, es, este filósofo es, eh, y, y, y les debo el nombre, que si tu religión te permite vivir una vida buena, justa, respetando a los demás, pues qué bueno que la profesas. Y si no tienes religión, pero de cualquier forma vives una buena y justa respecto de los demás, también es buena. Eh, sí, tal vez agregando un poco a, a lo que a lo que está diciendo Fernando, yo, yo no diría que, que por ser, digamos, eh, religioso o por ser ateo, eh, digamos, yo no abogo a que por ser religioso uno es más capaz o más inteligente. Eh, creo que, que y, y lo he visto, he visto incluso ateos que, digamos, eh, ponen en práctica principios cristianos más que un religioso. Entonces, creo que llamarse religioso y llamarse ateo eh, no, no necesariamente eh, influye en las capacidades que tenemos eh, profesionalmente, diría yo. Ok, gracias a ambos. Hay una pregunta para ti, José Fernando, y es ¿qué, qué hecho detonante te convirtió en ateo? Pues mira, eh, el hecho detonante eh, que me convirtió en ateo fue el, el, em, empezar a preguntar por qué yo por mucho tiempo, eh, y, y sé que mi mamá me está oyendo, por mucho tiempo había sido eh, religioso. Eh, yo de hecho era que eh, y, y llegué hasta tal punto en el cual me, me gustaba bastante ir a misa con mamá incluso entre semana, lo cual era un, poquito, eh, un, poco, su, su, su, un poco descabellado para después haberme volvido, volvido, vuelto ateo. Y, lo interesante es que sí, básicamente, después de haber hecho mi confirmación, empecé a cuestionar, empecé a cuestionar, pues sí, las ideas que por dogma me habían dicho que, que, te, que tenía que creer, habían pues ciertas, ciertas, ciertas ideas que van mucho más allá del, del estudio de la, de, de la Biblia, que pues yo consideraba que eran incompatibles con el hecho de, pues, de, de, de practicar una religión, particularmente la religión eh, católica, y pues paulatinamente fui pues encontrando la, la razón por la cual yo creía en, en Dios y que al final de cuentas era eso, era pues buscar una certeza y llegar a la conclusión de que era, o prefería más bien, no tener una certeza basada en la fe, no ser, tener una certeza no probada que, que, que tenerla. Y sí, pues yo creo que tiende a veces a ser un poco un poco complicado el dejar de tener a qué aferrarse, pero al final de cuentas al mismo tiempo te impulsa a vivir una vida un, una vida buena, el hecho de saber de que esta es la única vida que tienes, o porque por lo menos que crees que esta es la única vida que tenés y que vas a tener y a sacarle provecho a estos años de vida que, que sea que sea que me queden. Ok, gracias José Fernando. Y aprovecho que tú Ana, nos contés, tu viaje de fe ha sido por dogma, como nos contaba José Fernando o cómo ha sido tu camino a la fe. No, y, y justamente quería, quería mencionar eso porque eh, pues yo también tal vez crecí eh, entendiendo la, la religión como un set de reglas, como set de reglas eh, incluso humanas que tengo que seguir para alcanzar a Dios. Y fue... Fue tal vez en el último año de, del colegio en donde me empecé a preguntar. Realmente estas reglas sí me llevan a Dios. Eh, me empecé a hacer muchas preguntas y creo que ahí fue donde empezó como mi, mi, mi viaje, se podría decir, en, en cuestionarme por qué creo lo que creo. Eh, si, digamos, las, las tradiciones que mis papás me habían, las cuales me, me habían enseñado eran las correctas y... Ahí es donde encontré, encontré la Biblia y realmente me empecé a dar cuenta de, de un montón de, de cosas que están en la Biblia que no están en la religión. Y yo en ese sentido comparto lo que tú, tú dices, Fernando, de, de, la, de la religión. Al final, si vemos la religión o vemos a Dios como la religión, como un set de reglas humanas, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, que digamos en lo, en lo, cuando estabas diciendo que, que no podemos... Eh, que no debería, la ley no debería de incluir un, un dogma o un set de eh, reglas, digamos, morales. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, entonces, bueno, no sé si respondí la pregunta, pero sí, mi, mi quest, eh, digamos, a la fe fue justamente porque me cuestioné. Me cuestioné la religión, me cuestioné las tradiciones, las reglas y, y lo que encontré, digamos, en, al leer la Biblia fue, fue un Dios que no me imaginaba. Ok, así que la pregunta que está atrás de mí es la que llevó a ambos a caminos distintos. ¿Por qué? Gracias por compartir su, su camino en la fe o oh, su camino al ateísmo. ¿Qué hay del liberalismo? ¿Cómo fue el camino de cada uno en, en el liberalismo? A ver, antes de responder la, la, la pregunta, Olga, ya encontré la frase. Eh, ya encontré el chivo se me había perdido. Es de Marco Aurelio la frase. Y la frase dice, si hay dioses y son justos, te darán la bienvenida en base a las virtudes por las que has vivido. Si no hay dioses, habrás vivido una vida noble que per perdurará en la memoria de tus seres queridos. Y si hay dioses, pero, no son, pero son injustos, entonces no debes querer adorarlos. Básicamente, esa creo yo, es eh, tal vez la forma en la que yo cierro y, y, y cierro esa parte de, porque al final de cuentas me quedé tranquilo y ya seguí sin, sin incluso cuestionar el si debería o no debería ser, eh, ser ateo. Ahora, respondiendo a la pregunta del viaje al, al liberalismo, eh, no sé, siempre pues en, mi, en, mi, en mis clases de, de estudios sociales, particularmente del colegio, eh, pues es increíble lo que, lo que hace. hoy, justamente, teníamos una discusión en el desayuno con mi familia en, en la casa respecto de lo que estaban enseñándole en, en la clase de estudios sociales a, a, mi, hermano, a, mi, a mi hermano chiquito. Eh, pues sí, al final de cuentas, la, la, la educación es una de las formas más eh, efectivas de llegarle a la mente de las, de las personas, más cuando se tiene el control de la, de la educación. Y por eso es tan importante el que no sea el Estado el que tenga el monopolio de la, de la educación. Y si no el monopolio, el control de ella, porque en Guatemala, pues yo sé que no está en mala conferencia, pero. El el Estado tiene el control de la, de la educación, aunque existen colegios privados porque el Estado controla lo que, es, lo que se enseña. Eh, en mis clases de estudios sociales en el colegio, pues siempre habían ciertas ideas, particularmente diría yo que cuando empecé a cobrar conciencia política eh, en primero básico, segundo básico. Que me, que, que me parecía que no tenían mucho sentido, que no eran correctas, y pues sí, no es casualidad que yo tenga eh, esta genial escultura Walter Péter atrás mía del de Atlas de Ibertas, eh, porque fue por medio de leer la rebelión de Atlas a los 15 años que yo empecé a encontrar respuestas para esas preguntas que me, había, eh, que, que me había hecho, pues preguntas que me había planteado, que no entendía, o preguntas que ni siquiera me había planteado, pero para las encontré encontré una respuesta adelantada al eh, pues entrar al mundo del liberalismo por medio de la lectura de una de mis novelas favoritas, y no que mi novela favorita, que es La rebelión de Atlas, que me la regaló y pues me la recomendó mi, mi papá. Y así fue como yo entré al liberalismo, a partir de eso, pues ese fue el, el la, la verdad, haber leído La rebelión de Atlas a los 15 años fue como, pues, una bomba atómica que detonó la, la, la curiosidad por querer aprender más de, de liberalismo, y pues bueno, eso fue, ese fue el, el, el camino. Yo quisiera decir que, que, que mi camino también fue encontrarlo a los 15 años, el liberalismo, pero no, no fue el caso. Eh, bueno, en mi, en mi familia, mi mamá, mi mamá creo que es liberal sin saberlo. Ella en las cenas nos hablaba de temas eh, políticos y creo que desde ahí empecé como a entender un poco el liberalismo. Luego cuando ya me tocó escoger dónde ir a estudiar, mis, mis hermanos grandes estudiaron en, en, la, en la UFM, y me dijeron métase, métase a la UFM, le va a encantar eh, todo lo que, lo que va a aprender de, como el liberalismo justamente. Y eh, donde creo que me hizo bastante clic fue en una clase de Hayek. Eh, yo en ese momento estaba estudiando mi diplomado en, en teología y fue como un clash de ideas que me hicieron sentido. O sea, yo hasta llegué a pensar, Hayek probablemente fue judío y él probablemente leyó todo el Antiguo Testamento porque todo lo que estaba escrito, lo que él escribió, era como se, se hacía total congruencia con lo que yo estaba aprendiendo en, en, el, en el diplomado. Entonces... Ahí fue donde, donde realmente hice ese clic, donde dije, sí, esto, es, este, digamos, lo que estoy aprendiendo en teología es totalmente compatible. Y eh, luego fui a, fui a un evento en Acton Institute, que fui contigo, Olga, eh, que realmente cambió, cambió mi, mi actitud incluso hacia el al liberalismo. Fue, se, se volvió, el liberalismo se volvió de mis temas eh, más eh, favoritos junto con el cristianismo. Ok, ahí terminaste de enlazar. Gracias Ana y gracias José. Tenemos una pregunta de Sofía Rosell y dice, ¿creen que la Biblia fue creada para controlar a la sociedad y como respuesta a la conquista de territorio? ¿Qué opinan? Yo diría que no, que no fue hecha para controlar. Eh, como dije anteriormente, creo que, que fue hecha para obedecer, eso sí, pero no para controlar. En ningún momento, en ningún momento vemos a un Dios que está controlando, o obligando pero creo que sí fue hecha para obedecer. Y con respecto al, a la conquista del territorio, sí es cierto que, eh, digamos, en el Antiguo Testamento vemos cómo es un viaje hacia la tierra prometida, hacia la tierra que, que Dios tiene para los israelitas. Y, y bueno, y en eso conlleva eh, conquistar territorio y, y pelear. Eh, hubieron batallas y, y todo, pero eh, no diría que el, el fin último era controlar. Eh, creo que era, el fin último era llegar a esa tierra prometida y experimentar la bondad de Dios. En mi, en, en mi caso yo creo que, a ver, eh, ya lo mencionaba en mi intervención, las, las religiones son al final de cuentas, Ayn Rand les llama eh, prefilosofías eh, son las primeras... Eh, las primeras búsquedas por encontrar un, un sentido a nuestra vida, por dar una, una, una razón a nuestra, a nuestra existencia, para darle una explicación a la forma en la cual, una justificación a la cual pues, inter, interactuábamos con otros o en la cual nos tratábamos a nosotros mismos. Y, y, y darle una razón a la forma en la cual entendíamos nuestro entorno. Entonces, yo no creo que la religión haya sido creada, como por, con, con el fin de controlar, porque al final fue... Fue un orden esp esp espontáneo, o sea, al igual que muchas filosofías, al igual que muchas ideologías, al igual que el lenguaje, eh, las religiones han terminado por ser órdenes espontáneos. Ahora bien, lo que sí creo yo es que eh, la religión justamente... Eh, por, por ese deber de obediencia que tienden a, a, a tener en común la mayor parte de las regiones, no todas, eh, sí ha sido instrumentalizada a través del tiempo como mecanismo de, como mecanismo de dominación y de control eh, político. Las teocracias no son, eh, no son ajenas a nuestro, a, a, al mundo de hoy. Eh, en Asia particularmente existe una gran cantidad de, de, de teocracias durante gran parte de, de la edad eh, media del milenio, pasado, pues sí, también se utilizó la, la religión como mecanismo de, de conquista y dominación de, de Europa y parte de, de, de América, e incluso, e incluso como instrumento colonizador. Entonces yo sí creo que se ha utilizado eh, la, la religión a través del tiempo como un, un mecanismo que llega a justificar incluso los abusos de, de, del Estado eh, o que se utiliza para justificar los abusos de, de, de, de los estados. Por mencionar otro ejemplo, el caso de Franco y la Iglesia Católica en, en, en España es otro de esos eh, ejemplos de cómo se ha eh, utilizado. Y es que al final de cuentas tiene, tiene sentido que se use porque... Pues sí, si la religión nos da la respuesta o es el medio al cual nos apegamos para darle respuesta a las dudas más profundas respecto a nuestra, eh, nuestra existencia y, y alguien las ha a utilizar pues, bastante bien para, para sus fines, eh, siendo uno de sus primeros ejemplos la forma en la cual el emperador Constantino utilizó la religión católica para, eh, pues sí, controlar una, un, una potencial rebelión en su contra en, en, en la Roma Antigua, eh, creo que se ha utilizado, pero en cuanto a su origen creo que me extendí demasiado no, no, no creo que sea una cuestión que haya sido creada con tal dominio. Ok Gracias José Fernando Voy a leer algunos comentarios que tenemos eh, Alejandro dice Dios creó al hombre y a la mujer libres para alcanzar su plenitud en la verdad eterna que es Cristo Jesús dice los liberales son lo que quieran ser dentro del marco del respeto a la ley en sentido material y quiero lanzar otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Creen que los hombres de ciencia se alejan de la, de la religión? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quieres comenzar tú? Um, bueno, Ay, a ver, yo, yo, yo conozco personas de los dos lados. Eh, conozco personas que entre, en, entre más saben... Eh, y entre más, por llamarla de alguna forma, entre más científicos son, más dudas tienen o más certeza tienen de que, de, de que no existe... Eh, pues un dios o no hay necesidad de creer en un dios para vivir en esta tierra y por otro lado también creo que hay muchas personas y, y, y de hecho estoy platicando con, con médicos grandes amigos míos que son que son religiosos que a través del estudio de, del cuerpo humano por ejemplo para el caso de los que son de mis amigos médicos se han pues maravillado de lo que de, de lo que han encontrado se han maravillado de la de la complejidad y la perfección con la que estamos eh, hechos y los hace pues de cierta forma, como que tener una respuesta más sólida, solidificar aún más su su fe. Entonces, yo creo que eh, depende mucho del caso, ¿no? O sea, yo eh, pues podría especular y decir que, que, que sí, que los aleja, que, que, que se aleja más. En mi caso, sí fue así. O sea, en mi caso, entre más, eh, en, en, entre más, pues. Leí, entre más empecé a cuestionar y particularmente entre más leí respecto de la historia de la religión en la que creía, más cuestioné y más, más dudé, pero puede que sea el caso y creo que el caso de Ana es un ejemplo de ello, que en, en el cual a la hora de, de, de empezar a profundizar en el estudio de la, de, de, de la religión, pues le encontró sentido y, y, y creyó como tal. Creo que también eso y eso tiende a caer mal, Llega un, hay, hay un punto así como hay fanáticos religiosos que van por la vida y que pues cristianizar a uno, eh, uno tiene su, yo, yo tuve una etapa en la cual iba por la vida ateo militante diciéndole a todos básicamente que eran tontos por creer en Dios y, y eso es algo que, sí, eso es como una recomendación es algo que no debería pasar, eso es algo que no debería pasar porque al final de cuentas son distintas es encontrarle sentido a la vida y encontrarle sentido a la forma de ver el mundo de forma distinta Ok, escucho que dices, bueno, si pedimos respeto y tolerancia, demos respeto y tolerancia para los dos lados, ¿correcto? Eh, Ana, ¿qué opinas? Sí. Eh, yo tal vez respondería no, no diciendo de la religión. Yo, eh, como dije anteriormente, tal vez me baso eh, en la Biblia. Yo sé que, que cuando digo eso, eh, uno se imagina religión, pero... En mi mente sí lo veo tal vez diferente, la, la Biblia y, digamos, ya la, la religión eh, lo veo tal vez como más como reglas humanas. Pero eh, tomando en cuenta eh, que lo veo como la Biblia y la ciencia, creo que no no hay no es contradictorio tampoco. Eh, vemos, digamos, en Génesis la, la creación del mundo en siete días y que eh, no, no he leído tanto de eso, pero hay libros de, de que hablan cómo... Digamos, cómo incluso el Big Bang puede, puede caber dentro de esa, de esa creación eh, en esos siete días, cuando se describe cómo es que Dios creó el mundo. Por otro lado, incluso eh, eh, cuando se creía que la tierra era plana. En, el, en la Biblia encontramos, eh, eh, creo que está en Job, en el libro de Job, describe a la, a la tierra circular. Entonces, hay incluso cosas científicas, descubrimientos científicos dentro de la misma Biblia. Entonces, eh, no pensaría que son contradictorios. OK, muchas gracias, Ana. La pregunta de esta conferencia es, ¿los liberales son creyentes o ateos? Tengo una propuesta para ustedes, ¿qué pasa si les damos vuelta? Sin importar si eres creyente o ateo, ¿puede ser liberal? ¿Hay algún puente que ustedes ven, una conexión en común, en la que sin importar nuestro bagaje religioso, creyente, agnóstico, ateo, podamos tender puentes para abrir espacios de conversación como este? ¿Es una conversación que se vale tener o son cosas que no tienen nada que ver? Eh, bueno, eh, totalmente estoy... La, o sea, se vale tener, eh, tener este tipo de conversaciones. Eh, creo que escuchar el punto de vista de Fernando es sumamente interesante y yo... Yo por lo menos eh, sí encuentro muchos, muchos, muchos puentes entre, entre la fe y el liberalismo. Eh, como ya mencioné en la presentación pasada, eh, en la presentación que les, que les mostré, eh, el número uno, la, la, individual, eh, la libertad individual. Eh, creo que algo de lo que no hablé es la protección de, de la propiedad privada. Eso es otra, otro de los puentes que encuentro. La Biblia también defiende la propiedad privada, no, no, no, nos llaman a no robar. Eh, y, y bueno, igual en el Antiguo Testamento se, se encuentran las consecuencias de, de qué pasa cuando alguien roba. Entonces, eh, eso por un lado. Y básicamente todo lo que dije en la presentación, eh, esos son básicamente los, los puentes que yo encuentro. Y por eso tengo tal vez la osadía de, de llamarme liberal teniendo en cuenta esos puentes que, que existen. Porque antes de, de decirme liberal, creería yo que, que, lo, que soy cristiana eso es tal vez como mi statement soy cristiana y en base a mi cosmovisión cristiana eh, puedo decir que soy liberal eh, hay total compatibilidad sí en mi en mi caso pues yo creo que a ver eh, coincido con coincido con Ana hay muchos puentes que se pueden que se entender eh, mientras yo sea religioso mientras yo sea creyente mientras yo sea ateo mientras yo sea agnóstico eh, y pues básicamente busque practicar eh, mi, mi religión sin violar los derechos individuales de otras personas sin quererme eh, sin imponer sin querer imponer mi código moral secular o religioso en la sobre, sobre otras personas por medio de la, de, de la ley Creo que pues, se puede tener cualquier cantidad de, de, de puentes. Y esa es la razón por la cual es tan bonito estar en la Universidad Francisco Marroquín, por ejemplo, y encontrarse con personas como Ana, que son, eh, que son creyentes, encontrarse con agnósticos, encontrarse con, eh, con ateos, encontrarse con budistas, encontrarse con todo tipo de personas que, pues, sí, puede que tengan diferencias o que crean que la forma en la cual uno vive su vida no es la correcta, no es la, la más ética, no es la más moral, pero que de cualquier forma están dispuestos a respetar esa, esa esfera privada. Que, que, que eso es lo principal, ¿no? O sea, el, el, el respetar esa esfera privada de cada, de cada individuo. No es casualidad que muchos de los fundadores, no muchos, algunos de los fundadores de la Universidad Francisco de Marroquín, o que tuvieron un rol protagonístico, eh, en, en, en su momento, hace 50 años, como por ejemplo el padre Ángel Roncero, eh, que escribió un excelente texto, eh, no lo tengo en mente, pero lo, con mucho gusto lo puedo colgar después en la transmisión eh, del Facebook Live y de, y de YouTube, acerca de si el liberalismo y la religión eran, eran compatibles, particularmente el cristianismo. Y es un excelente texto en el cual se busca encontrar esa, esa conexión. Entonces, al final de cuentas es eso. O sea, siempre y cuando eh, se, se conviva en un marco de tolerancia y se respeta el proyecto de vida del del prójimo y los otros, pues, yo creo que se puede tener cualquier cantidad de puntos. OK, excelente. Gracias, José. Estamos a punto de terminar. Tal vez solo alguna recomendación puntual para que aquellos jóvenes y personas que nos están viendo en general y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué tengo que creer en lo que creo? ¿En dónde puedo encontrar más información? ¿Qué textos recomiendan? y para seguir conociendo más sobre la filosofía liberal y específicamente, pues cada uno, qué textos recomiendan para conocer más sobre el cristianismo y sobre el ateísmo. A ver, en, en mi caso, yo les, les diría textos que ya recomendé, que no son particularmente sobre el ateísmo y, y, y la religión, pero textos que pues, eh, a un creyente y a un no creyente pueden destantear de suerte de cuestionar. Tenemos Cosmos por Carl, Carl Sagan, tenemos Sapiens de Yuval Harari, que yo creo que es como un cosmos adaptado a la, a, a la modernidad. Eh, la Revolución de Atlas por Ayn Rand, Filosofía, quien la necesita por Ayn Rand. Eh, el libro que se llama Religion Explained, el autor de Religion Explained es eh, Pascal Boyer. Eh, creo que esas son algunas de las recomendaciones que yo, eh, que yo les, les, les daría, eh, pues que a mí me, me, me han servido para ir encontrando eh, respuestas. Bueno, yo ya hablé tanto de la Biblia que obviamente creo que sería mi primera recomendación. Eh, y en cuanto a, a material de liberalismo, recomendaría dos. Eh, el camino a la servidumbre de Hayek y eh, Freedom to Choose de Milton Friedman. Excelente. Muchísimas gracias, José Ana. Hemos llegado al final de este conversatorio. Y no me queda más que agradecerles en el nombre del Centro Henry Hazlitt por asistir a este conversatorio. Les exhortamos siempre a ejercer su libertad de pensamiento y su libertad de expresión a debatir y a recordar que, los human, que somos humanos por naturaleza y que por lo tanto buscamos respuestas. En esta ocasión, pues no todas las preguntas eh, fueron resueltas y al final esa es parte de la magia. Recuerden que parte de la tradición liberal aboga porque una sociedad próspera es civilizada en medio de las diferencias y que esas diferencias y el conocimiento disperso de los individuos crea riqueza. Acompáñenos en la próxima conferencia que será el miércoles 7 de abril. Muchas gracias, José, Ana y todo el equipo de producción. Y de nuevo, a todos, muchas gracias por su presencia. Buenas tardes a todos. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró, se multiplicó en diversos hogares.